Normalmente los, los trabajos que realizamos en, en, en el taller son un reto siempre. A partir de ahí nosotros empezamos a generar este, ideas, este, dibujos, bocetos y si es con materiales reciclados pues tenemos que ir a, a, a seleccionarlos, limpiarlos y de ahí empezar a, a, a todo un proceso. Reciclamos el 85% de los materiales que usamos en el parque. La importancia de esto, pues ya no generamos más, no gastamos más y ya no tenemos que estar invirtiendo. Y le damos un, una, una segunda mano, un segundo uso a este tipo de recursos. ¿Qué, ¿Cuál es la importancia también para visitantes y que lo conozcan? Que creemos un tipo de conciencia. Realmente nosotros no sabemos cuánto nos vaya a durar este planeta y si tenemos que ir cuidando. Por ejemplo, recursos eh, eh, de agua, de luz, de residuos. Es muy importante que, que sepamos llevar a cabo no solo por una certificación, sino por un estilo de vida.